Guritzetako ospitalaren aurrean gaude, Euskal Herriko ospitalerik haundienaren aurrean gaude. Eta gaur osak idetza daukagu. Osak idetza eta osak azken urteotan pairatzen ari den atzerakada. Euskal Hiritar Guztiok jakin badakigu gero tazaiagoa dela osakideetzaren eskutik behar dugun tratamendua jazotzea. Badakigu lehen arretan itxordua lortzea gero tazaiagoa dela. Badakigu espezialidadetan itxaron zerrendak lusatzen eta lusatzen ari direla. Osakideetzako profesionalek ere pairatzen dute egoera hau eta beraien egoera gero talarriagoa da. Baeratzen ari dira alde batetik lanaren gainkarga bat, eta beste aldetik baztertuta sentitzen dira erabakiak hartzerakoan eta kudeaketa eta antolatzerakoan. Horregatik osakidetzako langileak nekatuta daude eta erreta daude. Eta aprovecha lehen aukera aprobetsatzen dute osakidetzatik alde egiteko, eta horrek supostatzen du gerotak profesional kualifikatu gutxiago dauzkagula. Hori ez da kasualitatea, gertatzen ari dena ez da kasualitatea. Osakidetza izan zen garai batean Euskal zerbitzu e, publikoen izarra, arrotasun kolektiboaren e, arrazoi bat. Gure zerbitzu publikoare publikoen koroaren harribitzea eta gaur horitzarrez arazo arrazoi bat bihurtu da. Eta esaten genuen moduan, hori ez da kasualitatea, hori da azken urteotan, osakidetzaren osakide kudeaketan e, implantatu diren politika publiko batzuen ondorioa. Servitxu publikoak bastertuak, privatizazioa lenechi eta denonak diren servitxuak e, gero ta kalitate gutxiago horrekin pairatzen edo jasotzen ditugu. Horregatik, sorionez esan behar dugu euskal gizarte alde batetik eta osakidetzako profesionalek antolatu dituztela egoera honi aurre egiteko dinamika ezberdinak. Eta esan behar dugu Euskal Herriaren partetik ere gure compromiso osoa adierazi behar dugu dinamika hoeekin eta de eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak publiko eta duinak mantentzeko eta indartzeko. Nos encontramos ante el hospital de Gurucheta, del hospital de Cruces, el mayor hospital de la comunidad autónoma vasca. Es un icono de los servicios públicos de salud de Osakidecha. Y hoy tenemos precisamente como tema de conversación, como tema de esta comparecencia, la situación de Osakidecha, una situación que es evidentemente preocupante, una situación que es de claro deterioro en los últimos años. A día de hoy cualquier ciudadano de este país, porque básicamente todos y todas somos usuarios de Osakidecha, es consciente, somos conscientes del deterioro en la calidad de los servicios que Osakidecha presta a la ciudadanía. A día de hoy todos sabemos que es cada vez más difícil conseguir una cita adecuada en la primaria. Sabemos que las listas de espera en las diferentes especialidades se están alargando. Sabemos de los problemas de horarios y de personal en los ambulatorios. Y por otro lado, la gente que es la columna vertebral del sistema vasco de sanidad, los trabajadores del servicio, están en una situación cada vez más complicada. Por un lado, padecen una sobrecarga de trabajo fruto de la mala organización de Osakidecha. Cada vez están más cansadas, cada vez están más quemadas. Y por otro lado, se sienten marginados y marginadas a la hora de definir la organización de este servicio. Por eso nos encontramos también ante una realidad de pérdida de capital humano, de salida de personal cualificado de Osaquidecha ante esa situación de cansancio y de queme, de impotencia ante unos servicios que se deterioran y de una sobrecarga que cada vez se hace más difícil de sobrellevar para la plantilla. Y esto tenemos que decir que no es casualidad. Este deterioro de la calidad del servicio de Osaquidecha es consecuencia de las políticas que se han implantado en los últimos años. Unas políticas que han dado la espalda a los servicios públicos y que han apostado por la privatización. Osaquidecha ha pasado de ser un motivo de orgullo colectivo, la joya de la corona de los servicios públicos vascos, a ser, tal y como revelan las encuestas, un motivo de preocupación para la mayoría de la ciudadanía. Afortunadamente, este es un país consciente ya se están activando diferentes mecanismos de responsabilidad ante esta situación desde la sociedad civil y también desde los trabajadores y trabajadoras de osaquidecha. Desde Euskal Herria Bildu queremos reiterar nuestra adhesión a todas estas dinámicas en defensa de una osaquidecha pública y de calidad y entendemos que es, ha llegado el momento de poner pie en pared para poner freno a la privatización y la pérdida de calidad del servicio público de salud y del conjunto de los servicios públicos.